Esta es una película de terror que tiene suspenso, comedia y constantemente está haciendo lo opuesto a lo que uno cree que va a pasar. Se llama Bárbaro. Y les ruego, por favor, vayan a verla sin saber absolutamente nada de la película. La van a disfrutar mucho más. De hecho, si quieren, paren el video. La van a ver y luego vuelven Si siguen conmigo la historia va así Una mujer llega tarde en la noche a un Airbnb que arrendó Pero se encuentra con que ya hay alguien hospedado En el lugar, sin muchas opciones decide Compartir la casa con el hombre por la noche Y su vida no volverá a ser la misma A pesar de tener situaciones típicas de las películas de terror En las cuales los personajes hacen cosas estúpidas Que me irritan, Bárbaro es una película Bastante entretenida que les aseguro No es lo que creen que es, esta logra Sorprendernos, pero no con los típicos saltos Para asustar del género, que los hay Sino más bien haciendo algo distinto a lo que que esperamos. Cuando creemos que va por un lado gira y va por el otro. Bárbaro es una historia muy entretenida que me hizo en momentos querer gritarle a la pantalla y en otros me sentía muy incómodo con lo que veía. Creo que los fans del terror tienen una nueva película con la cual emocionarse. Le doy 4 estrellas de 5.